Campeones de League of Legends en 10 segundos Y la hoy Pone tentáculo, Mejora su básico y los tentáculos pegan Pega con un tentáculo Te roba el alma Y los tentáculos le pegan Y le puede pegar Aparecen muchos tentáculos Si querés que tu campeón favorito se haga en un video escribirlo en los comentarios